Este lunes, en Belmont sin censura. Ricardo, vas a morir en la cárcel. Y yo me voy a ocupar de que eso pase. Te mueres en la cárcel, te lo aseguro. Y voy a bailar sobre tus restos. Y voy a bailar sobre tus restos. La prensa mermelera al descubierto. Ha coaccionado a una persona, ha secuestrado a una persona. Acá está la secuestrada. A ver, los secuestrados levanten la mano a los secuestrados por ¡Se ¡Se ¡Se ¡Se extorsión, amenazas, discriminación y matonería acompañado de un abogadito o abogadita la señorita Morey ha estado dos veces en Palacio de Gobierno son cinco ingresos a la señorita Morey le gusta que le ingresen todas las pruebas ¿cómo estás? ¿no me da la mano? Billy Bater no me da la mano este lunes a las 8, solo aquí en Belmont Sin Censura.